El alfabeto del, eh, para escribir el zapoteco del rincón es más o menos el que ven ustedes en pantalla. Se llama el alfabeto práctico. Usa estas, estas grafías. Por ahí eh, me quedó este, revuelto a la, la diapositiva, pero empieza del lado derecho, luego sigue lo del lado izquierdo hacia, hacia el sentido de la lectura normal. Bueno, ahí se ve el orden de las letras, ¿no? Pero bueno, esta es solo una imagen para mostrarles. Vamos a entrar en detalle en esto. El alfabeto práctico que actualmente se usa para escribir Tizashrita fue elaborado en los 90 por maestros indígenas de la región con la asesoría de expertos en lingüística. Creo que hubo un programa de, de la SEP, si, si hay algún maestro aquí que nos acompañe, que nos puede, a lo mejor nos puede comentar al final de la charla eh, más sobre este asunto. Yo creo que fue un programa de la SEP o, o de INEA. de de tratar de, de escribir el zapoteco, de crear materiales de alfabetización en zapoteco. Entonces los maestros se reunieron. Eso fue en los años 90 cuando crearon el alfabeto práctico. Este alfabeto práctico está basado completamente en la escritura del español. Está basado para trabajarlo con niños en las escuelas que primero aprendieron a escribir en español, a escribir y a leer en español. Y eh, por lo cual eh, se les haría fácil escribir en zapoteco siguiendo este alfabeto. Estas son las, las letras, las grafías que se usan para, para el alfabeto práctico. Eh, en general son muy parecidas al, al español. Solamente se agregan algunas, algunas este, que son especiales para el zapoteco. ¿no? Vamos, a hacer, vamos a ir detallando todo esto en las próximas diapositivas. En, la, en, la, en el zapoteco del rincón tenemos seis vocales. Y este... Tenemos seis vocales, o sea, las cinco vocales que se usan en español y una sexta vocal que es la u, es la cual se escribe con e y diéresis. En, en, en zapoteco siria tenemos una sexta vocal y esa para representar ese sonido, ese sonido usamos la e con diéresis en el alfabeto práctico. Por ejemplo, la, la palabra perro se dice y se escribe con con esta letra eh, budra. Busa, bur, aire, bur apoyo, y busa, que es suciedad, o mugre y todo eso. Eh, todos esos sonidos de U los escribimos con la E y diéresis. Algunas personas dicen que en realidad son como 20 vocales o algo así. Yo, yo prefiero decir, yo no, soy, yo no soy lingüista, no soy experto en eso. Yo prefiero decir que son 6 vocales y, y que tienen much, eh, combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en, en ejemplos de la A. Tenemos eh, el uso del apóstrofe, por ejemplo, eh, el apóstrofe se usa para separar para separar este, las vocales. Entonces, eh, para la A, pues tenemos la A cortada con una sola apóstrofe, la A rearticulada, igual con una sola apóstrofe, tenemos la doble A rearticulada, y doble, eh, doble A con apóstrofe y ya. Entonces, son como eh, cinco combinaciones de cada vocal. Lo que nos da, pues, si multiplicamos esto, nos da pues, muchas, muchas vocales, ¿no? Yo prefiero eh, decir que hay seis vocales, pero bueno, ya, ya cada uno eh, decidirá cómo manejar esta situación. En el caso de la A eh, normal, usamos la palabra va. En la A cortada, la palabra ga, ¿no? que quiere decir limpiarás. En la A rearticulada... Usamos la palabra shna'a, que quiere decir mi mamá. En la A alargada la palabra ila eh, la se liberará, ila, y la o algo así. Y la también quiere decir se calentará algo, cuando pones una cosa en el fuego, ila. Y la palabra gaa, canasto, es otra forma de usar la combinación de la A. La vocal e... Se usa en la palabra be, mariposa, en la beba. Le pegó el señor al animal, e, e cortada, e rearticulada, shlue, shlue, el sombrero del señor. Y ne quiere decir hablará, es e alargada. E, e, e larga y rearticulada sería le, es un pronombre que quiere decir él el, el señor. En el caso de la i, b que y do da i, i cortada chi quiere, eh, quiere decir vos. y ni quiere decir aquí y y alargada y larga rearticulada sería li tu, pronombre segunda persona tú ejemplos de la o lo, que quiere decir ixle, Go'onu, ella comprará o, también go'onu en el caso del zapoteco de agavila quiere decir, se lo vas a decir a ella, go'onuka. Entonces esa es la O rearticulada. La O alargada, do, espiga, do, espiga. La O larga y rearticulada, bo, carbón. Tenemos ejemplos de la U. Lu es una preposición que quiere decir encima o sobre. No sé cómo lo dicen en otras comunidades, varía ligeramente todo esto. Eh, como les dije al principio, yo soy de Yagavila. entonces en la forma en que hablamos en Yagavila, se usa de esta manera. Eh, la u cortada, bue, el señor se llevó o llevó algo. Eh, lu u, u rearticulada, sombrero. La u alargada, eh, la palabra nu, quién. La U larga reticulada sería bu", que quiere decir cuchara. Y bueno, esto ya, les, lo, ya lo comenté. En, en Zapoteco tenemos este, eh, esta sexta vocal. Y algunos ejemplos de la U, la sexta vocal del Zapoteco, es el sonido bu", que quiere decir sonido o ruido. -e", se sentará el señor. El, el, el Quiere decir cántaro. pastor pasto. Rónú, alacrán. Esos son las, los ejemplos de las combinaciones de la U con el apóstrofe y que forman otras vocales. Y bueno, como pudieron ver y escuchar, pues las vocales A, E i O, U se pronuncian igual que en español. Y las vocales con apóstrofe eh, tienen un sonido cortado. En cambio, eh, las vocales con doble letra se alarga el sonido y las vocales rearticuladas se pronuncian con sonido cua, suave y corto y también con sonido repetido, por eso se llama rearticuladas. O sea, se, se vuelve a decir la vocal. Y, y bueno, entramos con las consonantes. En el caso de las consonantes, en zapoteco existen dos tipos. Eh, en, este, en este alfabeto le llaman es consonantes de sonido fuerte y consonantes de sonido suave en, en general las, las consonantes son muy parecidas al, al español solamente en, en el alfabeto práctico por ejemplo se suprime la C y la Q y solo se usa la K esto eh, lo pensaron los maestros porque la C, Q, K genera confusión entonces para evitar ese tipo de confusiones pues solo usamos K y nos evitamos de la C y la Q. La C solo se usa en la CH en la y en la CHH. Eh, por ejemplo, se, eh, que son como grafías especiales del, del alfabeto práctico. En, este, en esta escritura del zapoteco no existe la H muda. En los casos del español donde se ocupa H muda, nosotros simplemente escribimos W. Y la W eh, solo suena como, pues como W en español. No, no se usa de otra manera para darle otro sonido, ¿no? O, por ejemplo, la, la palabra guarche en español que se escribe con H, en zapoteco sería solamente con W. Y no se usa la n eh, Muchos dicen que no existe ese sonido en el zapoteco y pues también genera confusión a la hora de usar N o ni y ese tipo de cosas, ¿no? También se suprime la V y solo se usa en su lugar la B grande, la, igual por, por la confusión que generan ese tipo de, de sonidos, ¿no? Y se agrega la XH, más el sonido de la Z. Eh, le puse aquí que es como el sonido de la S en sonora en francés. Se, cuando usamos la S, la S como tal en español, la usamos para escribir palabras como por ejemplo, soa. Soa quiere decir estaré o viviré o la palabra si eh, a si a quiere decir eh, comprar comprar algo en futuro entonces eh, en ese caso se usa la z la perdón la s y cuando se trata de un sonido suave por ejemplo la palabra si si notan ustedes hay una diferencia ahí entre si a compraré y si a si quiere decir antes si la o o, o zia. Quiere decir antes o temprano. Entonces, eh, cuando en este, en este ejemplo se puede notar el cambio de sonido, si A se escribe con Z. A, al final vamos a ver otros ejemplos de Z para entender bien cómo funciona esta parte. Bueno, eh, estas son las consonantes. Quitando las vocales, estas son las consonantes que tenemos en Zapoteco del Rincón. En mi experiencia escribiendo en Zapoteco del Rincón, he, he omitido algunas letras que plantean los maestros en su alfabeto práctico. Por diversas razones, pero eso lo voy a mencionar más adelante. Por eso aquí no puse algunas que aparecían en el principio. Por ejemplo, la L con H, la NH, la RH. Pero eso lo voy a justificar más adelante. Empecemos con la CH y la CHH. La CH se usa igual que en español. No hay mayor eh, complejidad en esto. CH, eh, por ejemplo, en la palabra eh, erchuga, corto o estoy cortando. Se usa, se escribe CH. La diferencia, eh, bueno, el sonido, ese sería un sonido fuerte. Un sonido suave de esta naturaleza eh, sería la C do, con doble H. Ese sonido es similar al de la J. Cuando escribimos la palabra John, john eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, solamente es para ejemplificar. Eh, john en zapoteco se, se podría escribir con chh John. Entonces, eh, ejemplos de este... De esta letra sería lija Si lo escribes con una sola h, sería licha. No se está, no estás diciendo, o sea, no estás representando el sonido como se dice en, en zapoteco. Si, so, si es con una sola h, sería licha. Y la, la palabra es Lilla. Lija, mi casa. Lille, su casa del señor. Yita, huevo. Si escribes jita con una sola h, en estarías diciendo chita y esa no es la palabra lijo tu casa esos son los ejemplos de cómo se usa la ch y la chh un, un, una letra muy especial es la letra f en este alfabeto práctico en, en el zapoteco no existen al menos hasta donde yo he, he conocido eh, he hablado con personas con otras personas que hablan zapoteco este están de acuerdo en que no existen palabras con F en zapoteco. Entonces la F solo se usa para palabras prestadas, para préstamos del español o de otras lenguas. Por ejemplo, la palabra eh, café, Café en, español, en zapoteco decimos café, pero café es un préstamo del español, no es una palabra zapoteca propiamente. Y, y así hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, en zapoteco le decimos, le decimos FA al detergente. Esto porque antes había una marca de detergente que se llamaba FAB, F-A-B. Entonces, eh, eso es lo que usaba la gente en, en el pueblo, en Yagavila Y se, le, se, se, se quedó esa palabra para, para decir detergente. Cualquier marca de detergente para nosotros es FA y se escribe con F. Es un préstamo lingüístico. En el caso de la letra G, su sonido siempre va a ser como el de la letra de la G en la palabra gato, incluso cuando va acompañada de la E o de la I, o sea, eh, si por ejemplo la, la, la sílaba GE se pronuncia en zapoteco GE o la GI se pronuncia GI sin necesidad de la U. No usamos la U con diéresis. Por ejemplo, no usamos esta U con diéresis para escribir eh, pingüino. La sílaba, bueno, por ejemplo, la sílaba gue se pronuncia ue de manera automática, aunque no tenga la diéresis la u, y la sílaba gui se pronuncia gui cuando escribimos en español. Y si queremos decir gui qué, pues usamos las formas de arriba que se escriben sin u. En zapoteco suenan, como les decía, GUE gui sin necesidad de la diéresis. Gui gui en español se la palabra se escriben sin u. En Zapoteco. ejemplos del uso de la g el, senor, el señor tomó eh, se pronuncia GUE como si la u llevara diéresis pero no se usa la diéresis ya flor para, para nosotros ya es flor también ya es lluvia y también usamos ya para decir piedra se pronuncia ya como si la como si hubiese una u entre la g y la i en los casos donde la G suena como J en español, en zapoteco solo usamos J. No, no nos complicamos eh, pues en, con esa situación de qué va con J y G. Simplemente usamos G. Cuando se, cuando, por ejemplo, para escribir la palabra geranio. Geranio que en español se escribe con G. Para nosotros, eh, al escribir en zapoteco, lo escribiríamos. En el caso de la X y la XH, como les decía, la X siempre va a sonar como SH en inglés. Igual que en la palabra Shakespeare, algunos ejemplos de la, de la X sola sería shaga, que quiere decir mejilla, shi, eh, descomponerse de una cosa, shu, temblará. En el caso de la X con H, es un sonido suave y se usa en palabras como ya ja, mi ropa, re, su ropa del señor, Riva, mi rodilla, jo, su ropa, ru carne. Llegamos a la Z, como les decía, se usa para, para escribir eh, palabras como za, frijol, zudi, sal, zi, pesado, zwa, está, si, si esto lo escribiéramos con, con s, cambia bastante el significado. Por ejemplo, za, eso ya, es otra, ya no es frijol, ya es otra cosa. O sua, ya no es está, sino otra cosa. ¿no? Para la palabra elote, por ejemplo, eh, en zapoteco shiza decimos za, se escribe con Z. O eh, la palabra... Eh, eh, ahorita no se me ocurre un ejemplo, la palabra... Zuna, ¿lo tengo agarrado o lo tengo de la mano? Zuna. O zuna, que quiere decir este sabor eh, metálico o sabor a óxido. Zuna. Eh, se escribe con Z, si lo escribimos con, con, e, con S, cambia el significado. Y bueno, llegamos al apóstrofe. Al principio mencioné el apóstrofe, y en este caso eh, el alfabeto práctico considera eh, usar el apóstrofe para separar las vocales. Es el primer uso que tiene. Eh, en, para mí, para mi caso, lo uso de dos maneras. Una es la que considera el alfabeto práctico, que es la de separar vocales, y en este caso tendríamos cinco o incluso seis combinaciones diferentes de cada vocal, que ya las vimos anteriormente. Y por último, eh, en el alfabeto práctico eh, se establece que no se usa tilde para, para señalar el acento ortográfico. De hecho, en zapoteco existen tonos, existen este, palabras, por ejemplo, como buah, que quiere decir nube, y buah, que quiere decir eh, peine, cambia ligeramente el sonido de esa palabra, la pronunciación de esa palabra, ahí hay un, hay una, hay un tono ahí, eh, pero en zapoteco no se, en este, eh, este alfabeto práctico no se usa la tilde para, para diferenciar estas cosas, solamente se escriben así y el, y el lector con su experiencia en el uso del, del idioma y de la escritura va, va eh, distinguiendo de qué sonido se trata o de qué pronunciación se trata. Y bueno, ya casi vamos a terminar. Estamos llegando a las adecuaciones que yo personalmente he hecho al, al alfabeto práctico en mi, en mi experiencia escribiendo Zapoteco. Entonces, he optado por, eh, por no usar LH, ni NH, ni RH. Se supone que... en. Que existen dos sonidos de L en zapoteco. Una, la, la L fuerte y la L suave. Lo mismo con la N. N suave y N fuerte. Lo mismo con la R. R so, R que, Bueno, R, R sola que sería R. Y RH que sería R. Entonces, este... Yo no entiendo muy bien, en el caso de la N y la L, no entiendo muy bien cuál es la diferencia de esos sonidos. Y, y no los distingo, sinceramente, entonces he optado por eliminar esas, esas confusiones y solo uso L y N. Y R RH, eh, solo uso R sin H. Y también eh, la otra razón por la que decidí esto es también por la estética. Eh, escribiendo Zapoteco, eh, con todas estas, estas H, eh, el texto que se escribe, cuando tienes una página escrita, el texto se ve lleno de H, o sea, el... Creo que el, el, el 30, 50% del texto son puras H. Entonces me pareció un poco, pues que no se veía tan, tan bien. Entonces decidí eliminar esa parte. Ustedes pueden usar el alfabeto como, como gusten. Están consideradas estas letras. Al principio el, el, les puse todas las letras del, del alfabeto práctico. Le voy a regresar a eso. Porque la, el alfabeto práctico que se, que se diseñó, en un principio se diseñó para todo el zapoteco de la sierra. O sea, para el zapoteco Ron, para el zapoteco Shida y para el zapoteco Lea. Por eso incluye todas esas letras. Por ejemplo, en el zapoteco del rincón no usamos la N, no usamos la doble L, pero eh, los, los Ron usan la doble L. Por eso, si, si observan esta, esta diapositiva, tenemos la doble L, y, eh, porque se usa en el ron, y quizás, no sé si los, los ron usan enye, o tal vez los zapoteco lea usan enye, pero este alfabeto originalmente se diseñó para toda la, la sierra, porque se consideraba en ese momento que, que la Sierra Juárez era un idioma zapoteco, pero como ya vimos eh, en nuestros antecedentes, en la sierra se hablan tres lenguas zapotecas Shiza, Rong y Lea. Regreso a la, a la diapositiva en la que estábamos para continuar con esto. Eh, bueno, eh, no uso eh, esas letras con H por la, por la razón que ya les dije. Y también esto no se ha considerado en el alfabeto práctico. Yo decidí eh, en, nuestra, en nuestro trabajo... Eh, descubrimos que de repente habían sonidos consonantes que se rearticulaban. Entonces decidimos usar apóstrofe. Por ejemplo, eh, de repente la, en la palabra rajoa, la, la, la j es, se siente que suena dos veces. Si lo escribimos con una sola jota, eh, suena un poco diferente, se ve un poco diferente. Entonces eh, como que se sostiene la, el sonido de la jota. Entonces decidimos usar el apóstrofe para decir rajoa. Lo mismo nos pasó con la n. Por ejemplo, cuando, cuando hablamos de ella, la señora o la, o la mujer, la, la joven, la señora principalmente, eh, decimos lano. Por ejemplo, lano eh, eh, zachungno. Zachungno ella, quiere decir ella va a tirar una cosa. Lano zachungno. Eh, ahí hay dos, eh, dos n desde mi punto de vista. Si lo escribo con una sola n, se sonaría así como zachungno. Entonces decidimos, para rearticular, para pronunciar eh, ese, ese, esa prolongación de la N, decidimos usar un apóstrofe. Entonces, podemos decimos, o oh, la, la, pala, la palabra, la eh, palabra, ella va a limpiar, o ella limpia, usamos N, apóstrofe N, para indicar ese sonido. Tengo otros textos escritos eh, en la plataforma ISU no sé si ustedes conocen la plataforma ISU igual les comparto el enlace. Este, Ahí tengo algunas, algunos textos eh, donde ustedes pueden eh, ver cómo ha, ha evolucionado también mi escritura. Cuando yo empecé a escribir, pues seguía al pie de la letra el alfabeto práctico. Ya después con experiencia de escribiendo, pues empecé a hacer adecuaciones, mis propias, este, pues mis propias, eh, digamos, algunas reglas que fui eh, escribiendo. Y también el problema del, del, del alfabeto práctico es que es un alfabeto que se hizo y nunca se actualizó. Lo enseñaron los profes en las escuelas, pero no se dedicaron a escribir de manera sistemática. Entonces nunca percibieron las debilidades de ese alfabeto. Y yo con los años escribiendo el zapoteco eh, fui notando esas debilidades y pues empecé, empecé a hacer adecuaciones para, para escribir eh, según las necesidades que tenía de, de, de expresar, ¿no? Entonces, este, sigo en eso, eh, yo los invito a escribir, no importa cómo escriban, creo que lo más importante en ese momento es escribir, ya en algún momento... Eh, podremos ponernos de acuerdo o, o solo, eh, solo el proceso nos llevará a, a llegar a una estandarización de la escritura. Las lenguas que hoy se escriben con una, eh, digamos, con una gramática, con una escritura muy consolidada, como el español, el inglés, etc., empezaron así. Nunca, eh, si todas fueron lenguas orales en un principio, empezaron así. Cada uno escribía el español de Cervantes, por ejemplo, en esa época. Era, era reciente la escritura del, del español. Eh, había personas que escribían cada uno con, a su manera y así. Y, y conforme fue evolucionando la escritura del español, se fueron haciendo acuerdos para estandarizar eh, esa escritura. Entonces, este, yo los invito a escribir. Aquí les dejo el, el enlace de, de los textos que tengo en internet. Les pueden servir como materiales didácticos. Si son maestros o si trabajan con, con niños o con jóvenes en escuelas, este, aquí lo dejo en el, en el chat de eh, Zoom y en el chat de YouTube para que revisen. Si tienen alguna duda, pueden contactarme a través de las redes sociales de Bomishiza. Y también la, la, otra, eh, la otra cosa que quiero decir es que este, pues hay que escribir. Hay que escribir, solo escribiendo nos damos cuenta de, de las debilidades que tiene una, un sistema de estructura. Eh, dicen algunos lingüistas que para poder declarar que un idioma se escribe, debe haber por lo menos unas mil páginas escritas en ese idioma. Entonces, este, no sé cuántas páginas existen escritas en, en Zapoteco o pues la gente se va por la parte de español, ¿no? Como que echan un ojo a la parte del zapoteco y leen lo que está en español. Entonces los invito a crear textos monolingües, a crear materiales monolingües en zapoteco y también a fomentar la lectura del zapoteco. Tenemos otras preguntas por aquí en, en YouTube. Nos dicen, por ejemplo, este, ¿qué puedes comentar referente a las propuestas de la combinación de las consonantes TS, TZ, DZ y DS? Eh, es una pregunta muy importante que yo omití, que yo olvidé eh, mencionar en la, en la charla. Todas las palabras que, donde suena T se escribe con S y todas las palabras que suenan con D se escribe Z. Es una determinación propia. Es una, eh, pues una regla que decidimos nosotros para mejorar la escritura. Por ejemplo, la palabra ya, día, suena D, entonces ya lo escribimos con Z, D-Z-A. Y la palabra shzei eh, suena t, shzei lo escribimos con TS. Nunca lo vamos a escribir con TZ. Todas las veces que suene t, se, se va a escribir la combinación con S. Siempre que suene D, la combinación será con Z. Por eso la palabra shiza nosotros la escribimos con DZ, eh, porque suena D. Y hay algunas comunidades donde, donde suena t. Eso lo he notado con algunos compañeros. Hay, hay algunas comunidades donde dicen Shitsa Entonces, eh, eh, en ese caso, pues, son libres de escribir TS porque suena T. Eh, y, bueno, esa es la, la razón por la que escribimos de esa manera. Ebe Rivera. Eh, un saludo a Rivera. Dice, eh, muchas gracias. ¿Qué tipo de ejercicios para aprender a escribir nos sugieres? Bueno, eh, aprender a escribir tiene... Eh, pues, diferentes significados, ¿no? Una es aprender a escribir como cuando estamos en el jardín de niños, que nos ponen a hacer garabatos y eso. Y en nuestro caso, como ya sabemos escribir, ya estamos alfabetizados, eh, sea en la lengua que sea, pues, lo que, vi, lo que queda es ponernos a escribir en zapoteco, escribir en shiza, escribir, escribir textos, o sea, no hay como ejercicios específicos, ejercicios como para practicar la escritura, sino más bien escribir eh, si, si, si no se si te ocurren cosas escribir, puedes entrevistar a, a tus abuelos, a tus padres o a personas que hablan zapoteco y eh, transcribir esas historias. Eso sería un ejemplo, un excelente ejercicio para practicar la escritura del zapoteco. Ahí te vas a dar cuenta de ese tipo de combinaciones de S, de Z, de la LH, de NH, que yo no uso porque no entiendo cómo funciona de la RH, de la RH. Ah, por ejemplo, ahora que, que lo recuerdo, una, eh, una vez platicando con una maestra me decía, es que, la RH se usa porque para los niños es más fácil distinguir el sonido de la R sola y la R cuando está con H. Pero bueno, esto es, eso pasa porque también pensamos en niños que primero fueron alfabetizados en español. Si los niños son alfabetizados primero en zapoteco, no tendrían por qué este, confundir la R y la R. O sea, el, el mismo uso, así como nos pasa a nosotros con, con la R y la R en español, las distinguimos sin problemas, sabemos en qué momento... Escribir Enrique y en, en qué momento escribir Perú, ¿no? O Perú opera Pera. Entonces, este, por el uso, por, por el contacto con la lengua, por, por el contacto con la escritura, tenemos estas reglas interiorizadas. Entonces, no hay ningún problema. Y, bueno, los ejercicios para, para escribir, para, para practicar el, el zapoteco, pues, escribir, eh, crear grabaciones y transcribir o, o eh, imaginar historias o escribir tu... Pues como, como en las escuelas nos enseñan a escribir, ¿no? Escribir tu historia de vida, escribir tu biografía, escribir la historia de tu pueblo. Eh, no importa que nadie te lea, pero es una forma de escribir. Yo, por ejemplo, tengo una, una costumbre de escribir mi diario. Desde hace varios años empecé a escribir mi diario en Zapoteco. Entonces tengo ya ahí un par de, de cuadernos llenos donde escribo. Eh. De repente meto, meto algunas cosas en español, que encuentro frases que me gustan o o algo que, que, una cita que me gusta, pero el 90%, el 95% de, de, de ese diario está escrito en zapoteco. Escribo, no escribo todos los días, escribo de manera, no tengo una frecuencia tampoco, eh, pues, eh, establecida. Escribo cuando tengo ganas de escribir, pero como ya llevo varios años escribiendo, pues tengo unas, unas cuantas páginas escritas y eso me hace... También pensar en la escritura, ¿no? Entonces, eh, una forma de hacer eso es escribir su diario en zapoteco. Y además esto eh, les da la ventaja de que si, si la gente con la que conviven no habla zapoteco, pues nadie va a entender su diario. Así que, eh, anímense a escribir su diario en zapoteco.